Señores, demandan al alfa. ¿Cómo? Por supuesto, plagio. Anda. Señores, mira la fama. La fama no es para todo el mundo. La fama es una cosa grande porque el alfa le ha caído todo. El cantante de música urbana del Winford, Antonio Vargas, mejor conocido como el chileno RD, demandó por violación a la ley 65-00 del derecho de autor. Al exponente del mismo género, Manuel Herrera Batista, conocido como el alfa, el jefe de el Criminal, la bestia. Y a su productor musical, Chael Eugenio Betance, alejo, por presunto plagio de la canción Singapur. El chileno RD alegó que es el autor del exitoso sencillo musical. El procedimiento legal está siendo llevado por el abogado el licenciado Ramón Cabral, quien trató a través de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, Onda, sin H, llegar a un acuerdo con el Alfa, quien no se presentó luego de ser citado vía Aguacil en dos ocasiones. Oh. En, es, en ese sentido, el artista dijo que todo inició cuando se anunció en el año 2020 un concurso que a través de las redes sociales, donde participarían tres nuevos talentos, el cantante oriundo de Jarabacoa aprovechó esa oportunidad enviando el tema compuesto y producido por él. El artista urbano relató, fue bloqueado de las redes sociales por Chael. Meses después, el alfa grabó el tema. Lo publica y realiza remix con artistas internacionales, obteniendo en la actualidad más de 200 millones de reproducciones en su canal de YouTube y en otras plataformas digitales. El chileno RD ha decidido proceder a través de la justicia para que se le conozca su derecho como autor y sea remunerado por los beneficios obtenidos. Ahí está el chileno red Anda. Mira. Esto eh, es algo delicado. Mira. Esto es algo delicado. Lo que es eh, derecho de autor. Sí. Una persona que no tenga. O sea. Que esté hablando mentira. No se va a presentar. Con un abogado, una institución, pienso yo. No, para Y nada. debe tener prueba. Hay muchos exponentes aquí que no han logrado el éxito, pero componen. Exacto. Tienen buenos temas que en su voz no, o no logran el éxito. Pero si tienen letras en otras voces, uh -huh. pueden hacer un éxito. Si es así que este muchacho, el chileno RD, está diciendo la verdad... Debe el equipo del alfa, el jefe, Chael, todos los muchachos, deben acercarse al joven. Si es así, porque yo pienso que una gente no puede ser tan loca y pagar un abogado y usted irse a, a, a ese ministerio, a esa, a esa oficina de la onda. ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Vaya? ¿Vaya? Préstame, déjame escucharla. Oh, voy a, voy a ponérsela aquí para que la gente solamente la primera partecita, ¿no? Porque retorno ¿verdad? para yo escucharlo. Hey, RD? Orio, nunca vino. Y esto se llama Singapur, la mujer en la mano para Singapur, que te quiero llevar a dar un tour, Y eso y recuerden que no podemos poner la, el resto de la canción por Señores. ¿Verdad? Por la letra. Llamen a ese muchacho. Llamen a ese muchacho qué este, este ¿Qué todo, que todo pasa aquí, aquí. Eh, eh, qué es este caballo, puede venir por ahí caballo. Oye, acuérdate, en el 2016, cuando salió, 2017, cuando salió, si de aquí a cinco años no me doy un tiro, que esa canción salió con, con ¿cómo que se llama? Este muchacho llegó corriendo Había y qué es primado? esto? Eh, la manta, el tema que salió con la manta, eh, si de aquí a, un, a cinco años no me, mmm, no, no me, no, me vuelvo rico, ajá esa canción. Era de, supuestamente era de flow mafia. Flow mafia no lo demandó a ellos en el 2017 porque no tenía los derechos de autor, porque lo estaban creando allá donde Charlie. Por eso fue que hubo una disputa. Y no se armó, y no se armó. Incluso si tú ves, hay dos tiraderas de flow mafia en el 2017 por eso. Ok, ok. Ahí está nuestro compañero Marcos Rosado. Vino corriendo a decir esa información. La canción se parece mucho. Sí. Puedo buscar Yo la escuché, JD. la canción se parece. Se parece. Sí. Ahora, le pusieron otros colores. Lo mismo pasó con Mbify. Perdón. Lo mismo pasó con Mbify y Chelocha. Con un tema. Un tema que Mbify. Un tema que Mbify. Le mostró a Chelocha, me parece que ahí está eso en las redes, esa información. Y no llegaron a acuerdo. Entonces Chelocha hizo algo similar a lo de M5. Son ideas que cuando las presentan astutamente, cogen la idea. Chael produciendo, que tiene mucho éxito. Yo no, no pienso que esto tiene que llegar... No, no tiene que llegar a más. Yo pienso que son unos profesionales, tienen un equipo muy fuerte de trabajo. Y son muy grandes. No, no, que llegan a un acuerdo, le den los derechos a él, por ciento que le toca. Pero no se, no se puede manejar de esa manera ya eh, eh, estos artistas que están logrando un éxito mayúsculo. Tienen que saberse manejar lo urbano. A veces no se puede ser muy tíguere. ¿Me entiende? Porque a veces a algunos DJ usted lleva una idea y no llega, qué sé yo, que sea, okay, le cogen partecita. ¿Me entiendes? Le cogen partecita, le cogen esto, le cogen lo otro. Oye, me cogen el kililín a mí, le doy problema diario, Donde quiera. Tienen que llegar a un acuerdo. Le, la, los asuntos legales, cuando usted tenga el éxito, no son buenos. Porque la gente se reguinda de ahí. Sí. ¿Entiendes? De, deben manejarse mejor en esa parte. Sí. La, miren la partecita aquí de del alfa. Ok, va, vamos a escuchar aquí las partecitas de la partecita del alfa. No, porque la voz no es igual. Pon la otra, pon la otra. Y vamos ahora. a poner la otra. Claro, eso, eso, eso no a lo loco. Ahí un saludo a Papi Juan. Eh, mismo. Le, mismo sí, le pusieron un par de colores. El caen, el procedan ya, con, no el, vale, procedan no. con el muchacho, con un chileno. Denle lo de. Claro. Y ya, y, de, y, y, de, ya y de déjenlo de ahí. Y sí, ah, tienen que tener cuenta con las ideas. Sí, le dan algo. son sonatos tan baratos ahora, ah, ahora, la pregunta. <risa> claro, le dan algo, claro. Un hombre, es que, un hombre es que está montado en, en, en Bugatti. Y tío. va a estar de que regalando un aviso, un aviso. Ahora, bueno. ahora la pregunta es, el alfa sabía de eso. ¿Le copió el alfa eso? Bueno. bueno. Sí, sí. Bueno. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con más información y más digo, más, más informaciones. <risa>